Estoy absolutamente convencido que el Presidente Duque ganó con fraude. Y que ese fraude tiene una raíz, la programación, el software que el Registrador Nacional insiste en mantener, prohibiendo que se le haga una auditoría técnica. Cuando una nueva orden, emanada esta vez del Consejo Nacional Electoral, eh, le impone la tarea de que el elector ponga su huella y su firma y se niega, es porque está reconfirmando que el registrador nacional es cómplice del fraude electoral en Colombia. No más fraude, deje su huella, haga valer su voto. Deje huella, haga valer su voto. Numeral, no más fraude.